Los ejercicios que estáis viendo aquí son una parte de las 18 manos del sistema Luohan. El Chikun que nosotros practicamos viene del templo de Shaolin, el sistema Luohan y tiene tres niveles. Nosotros practicamos el nivel Siu Luohan, que es el más básico, es el físico y que es el más eh, el que parece más de gimnasia. La gente a veces lo confunde con el Tai Chi pero son dos disciplinas completamente diferentes aunque se pueden complementar. Aquí solo practicamos chikun terapéutico porque lo tenemos enfocado siempre hacia la, la recuperación de nuestra salud a nivel física, psíquica y emocional. El chikun terapéutico se imparte en unas clases de una hora y cuarto y lo único que hacemos es trabajar a través de los canales de acupuntura unos ejercicios físicos que yo siempre digo que son meditaciones en movimiento porque a ese ejercicio físico le ponemos también la visualización y la respiración nosotros recomendamos que estos ejercicios siempre sean dirigidos por un profesional un profesor que ha estudiado chikuni, y que si es acupuntor mucho mejor porque tiene el conocimiento de los canales de acupuntura eh, al ser terapéuticos se y diferencia de un arte marcial porque sus ejercicios siempre están en un máximo movimiento yin y un máximo movimiento yang el sistema que nosotros estudiamos de qigong es el qigong del sistema luohan que además viene del templo de shaolin los horarios que nosotros tenemos hay horarios de mañana y de tarde eh, Van variando, pero siempre tenemos unos horarios fijos, de los martes y jueves, de nueve y media de la mañana a 10 y media, once menos cuarto. La clase se compone siempre de un minuto o dos de silencio, un calentamiento, ya empezamos con los movimientos y al finalizar hacemos un cuarto de hora de relajación, meditación, visualización. Normalmente siempre es ya. La gente tiene muchos beneficios eh, a los poquitos días ya de clase porque encuentran que, se, que su cuerpo está mucho mejor, que su energía, no olvidemos que siempre trabajamos con ella, está mucho más fluida. ...y que a nivel emocional y mental están mucho más equilibrados... ...que a fin de cuentas es lo que busca un poco el Qigong... ...como otros tipos de terapias... ...aunque nosotros lo hacemos en clases guiadas... ...no deja de ser un tratamiento terapéutico... ...y en China hay, que, hay hospitales donde trabajan a los pacientes... ...con este sistema... ...por las tardes, volvemos al horario... ...también tenemos dos días a la semana... ...que son los lunes de 8 a 9 y media más o menos y los viernes de 7 a 8 y cuarto 8 y media.